Un eh, poco lo que me habían pedido era poder hablar del de, eh, tema de eh, la educación en, en los negocios y lo presenté como, como tres bloques: ¿no? desafíos actuales y, y transformaciones futuras para compartir con ustedes. Esto es en realidad siempre un trabajo en proceso, hasta, hasta que nos llame este, eh, Dios para la otra vida, digamos, ¿no? con lo cual uno puede decir que es algo acabado, sino que eh, básicamente son reflexiones que quiero compartir y son reflexiones que surgen a partir del intercambio con con líderes mundiales que también voy a compartir con ustedes. Es un aprendizaje continuo. Ahí estar en una escuela de negocios, uno parecería que está enseñando y realmente es eh, una disposición a aprender escuchando a, a los que saben. ¿no? Eh, yo estoy como director de esta cátedra de Desarrollo Integral Sustentable y algunas de las cosas que voy a poner aquí tienen que ver con, con lo que hacemos allí, en esa cátedra. Eh, estos son los tres puntos que quisiera hablar en estos minutos. Eh, desafíos actuales, criterios y transformaciones futuras. ¿no? Como para no quedarnos en diagnóstico, no tratar de, de mover a la acción. Eh, en lo que hace a desafíos actuales, eh, a mí lo que me mueve, el ejemplo es lo que más mueve, eh, me alegro mucho de escuchar estas voces que incluso se, eh, se anclan mucho en, en, bueno, en, en sabiduría y bueno, todo lo que es la tradición religiosa que, que nos caracteriza. Eh, yo aprendo mucho del ejemplo, estos fueron dos mentores míos, eh, uno durante mi doctorado en la London School, Sumantra Goyal, que falleció en el 2004, y el otro es Raymond Miles, eh, que, con el quien estuvimos trabajando después, y hay dos frases que, que me marcaron y en cierta manera marcan un poco también mi vocación personal y, y profesional. Una es la de su mantra, van a ver transparencias que están en inglés y otras que están en, en castellano, voy a hablar en castellano, pero bueno, trate de hacer un híbrido, dado el público sé que hay traducción sim simultánea. Eh, una vez, eh, Sumata decía, let's try something that gives our kids a sense of the force for good that well-run business enterprise can be. Maybe we can help a new generation see that the field of management can be an exciting, worthwhile and honorable profession. Eh, esto toca lo más profundo, ¿no? el, el, el por qué y el para qué de, de lo que hacemos. ¿No? Y después, bueno, Raymond Mice, eh, también desde hace años él fue decano de, de Berkeley, eh, bueno, es también un personaje, es otro de los gurús de, del management, y él decía en ese momento, eh, at the moment it appears that there is only a few professors in business school that grasp the full extent of the consequences embedded in continuation of current practices and are not prepared to speak out against them. Entonces, eh, esta combinación, uno que apunta a los negocios como el management, como una fuerza para el bien, y el espíritu de Raymond que era más bien crítico de la situación actual y de poder hablar ante esto y tratar de, de avanzar acá, bueno, en el debate anterior estaban hablando de la, la paz, la justicia, governance, todos estos temas. Bueno, tratar de hacer una combinación de dos cosas, ¿no? Acá ética, en la presentación lo van a ver que tiene que ver más que nada como una fuerza para el bien, sacar todo ese potencial de bien que hay en las personas, las familias y las comunidades. Eh, para, para el bien común. Básicamente es, es, es el, el enfoque. Con esta motivación en mente lo que hacemos es desafíos actuales, entonces es tener criterios, ver la realidad y ahí salen los desafíos. ¿Cuáles serían eh, esos desafíos? Yo los englobo en, en tres partes. Uno en términos de corporaciones y negocios. Este, este, cuando vi este gráfico realmente es choqueante. Es, este, ¿no? Apple es la octava este, potencia mundial. Obviamente estamos comparando la capitalización de mercado de Apple con el PBI de los países, con lo cual no es una muy buena... Eh, comparación, Pero bueno, nos está hablando, todo lo que está hablando es el mundo de Apple. ¿eh? Básicamente, este, un mensaje directo. Por otro lado, se habló también de los temas de tecnología. Acá ustedes tienen eh, el tema de la, la revolución, del platform revolution, ¿no? el tema del impacto que tiene la tecnología. Fíjense, las compañías están hechas de par por sector, ¿no? BMW y Uber, por ejemplo y tienen el año de establecimiento, la cantidad de empleados y, y la capitalización de mercado. Esto también habla muy fuerte. Estamos hablando de un poderío económico muy grande, pero a su vez que estamos empleando poca gente. Obviamente que después hay que ver el impacto indirecto que puede haber, la kick Economy, todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, esto es bastante choqueante mirando los empleados, los empleados con el market cap, eh, y en cierta manera esto explica un poco el tema de la inequidad que mencionaron en el panel anterior. Eh, y después, bueno, esto si nos centramos en la persona, este, obviamente las personas como servidores, como decían también antes, pero acá las tenemos como, como sufrientes, ¿no? Eh, acá tenemos eh, un 83% que, que está diciendo eh, que, que temen el, el, el perder, su, perder sus trabajos. Esto es Trust Barometer, ahí lo tienen 2020, tienen la fuente directa, eh, como para poder este, corroborar todos estos datos. Eh, entonces, el, el primer tema. Una motivación, ¿no? y esto va más que nada para los jóvenes. Los jóvenes no pierden la esperanza, digamos, ¿no? <ríe> fuente de esperanza, ¿no? como decía Juan Pablo II. Pero eh, el tema es eh, mantener la motivación alta, eso es lo principal. Pero por otro lado, este, que está esperando a ser realizada. ¿no? Acá hay otros datos que también tengo de Edelman y de Gallup, del 2015, obviamente, pero este, los las corporaciones estaban ranqueadas segundas, empezando de abajo, en términos de reputación. Este, después del Congreso Americano Un tema importante Uno que está en una escuela de negocios Es como que <ríe> le clavan un puñal en el corazón Le dice, che, movete, hace algo Porque la imagen, vos venís atrás, digamos no Están las corporaciones, pero están las escuelas de negocios Que les alimentamos justamente las cabezas A, a, los, a los líderes ¿no? de esta pero Bueno, el Mind the Gap el, Esto me quedó grabado también Cinco años en Londres, estudiando en la London Business Estos temas, y bueno, el famoso Mind the Gap que Existe en, en estaciones de, de subte. ¿no? Hay un gap entre esa motivación, ¿eh? la fuerza para el bien que, que pueden ser las compañías, pero la realidad actual. Ese es el primer desafío entonces que tiene que ver con las corporaciones. Ahora vamos a pasar a, al nivel de la sociedad. No se habla mucho del capitalismo, la crisis del capitalismo. Bueno, voy a poner algunas transparencias que también acá esto es un 56%. Es así como está hoy en día, eh, está haciendo más daño que, que bien, digamos, ¿no? Hay como un replanteo de nuevo la misma fuente que está citada ahí. Esto no es, a ver, no estamos en el World Social Forum, ¿eh? digo, estamos hablando acá de London Business School, ¿eh? Y ahora les voy a mostrar algo de Harvard. Eh, fíjense, Rethinking Capitalism, eh, ponen a la persona, eternal of humanity, ¿no? O sea, la persona en el centro, algo que ponía el, en el panel anterior, bueno, la están, la están poniendo acá. Vuelvo a repetir, la fuente, estamos hablando de los centros financieros mundiales. ¿eh? No estamos hablando que, claramente, uno puede estar hablando en contra del capitalismo desde afuera, pegándole, pero esto es desde el mismo corazón. ¿eh? Y les está hablando alguien que está en una escuela de negocios, tengo mi doctorado en la, en la, en la London Business School. Si vamos al Harvard también, acá tenemos, le cambian la palabra, es Rematching, no Rethinking, el Capitalism, Rebecca Henderson también, que acá se junta la, la parte de negocios y gobierno, ¿eh? una alianza más que necesaria para, para poder ver estos temas. Este, este es choqueante también, fíjense, este, estamos hablando acá, bueno, de, de, de, de trust, de ethical, eh. este cuadro es muy interesante, ¿eh? porque te cruza lo que es la capacidad con el tema ético, y, y la verdad que no estamos bien parados, institucionalmente, ¿no? Las que mejor están en el tema ético es las, las eh, organizaciones, la sociedad civil, las NGOs, eh, los negocios estamos por abajo, los, el gover muy abajo, y, y los medios, es un tema importante, hablaron también del tema de la información, ¿no? Hay mucha información, sobre todo fake news, que eh, no nos ayudan a tener esa, esa wisdom, ¿no? esa sabiduría, a la cual hablaba Christoph en su, en su comentario. Entonces, eh, esto me parece que también es un acicate para poder hacernos un cuadro de la situación, y dónde están ubicados los negocios, ¿eh? Y fíjense el cuadrante ética y competente, qué interesante, ¿no? No institution sin as well, competent and ethical. Un gran desafío para todos nosotros. Entonces acá también tenemos otro gap, que es a nivel de la sociedad, ¿eh? ya no podemos ponerle nombre, es en la sociedad, ¿por qué? Porque se da a este nivel, ¿no? Y después, bueno, hay otras fuentes ahí, por si quieren, eh, yo les cité dos nada más, pero How to Fix Capitalism, Capitalism 2.0, Capitalism in Question, estamos hablando de nuevas conferencias, Harvard Business Review, ¿eh? estamos hablando de la Tracker Conference, o sea, estamos hablando de instituciones, el World Economic Forum, o sea, son todas instituciones que son pro-mercado, si quieren, bueno, están desde dentro cuestionando eh, este modelo. Y ahora vamos a lo que nos toca en las escuelas de negocio este es bueno un artículo que, que se publicó después de la muerte de Sumantra, Bad management theories are destroying good management practices. O sea, ¿qué le estamos enseñando a los líderes de negocio? Este título es muy choqueante, tiene muchísimas citas. Este artículo, veníamos trabajando con él cuando lo sorprendió la, la, la muerte. Y me acuerdo de los diálogos con su mantra. Decía, bueno, ustedes lo tienen a Aristóteles, nosotros lo tenemos a Tagore. Me parece que el caso de, de Goyal, un, un, un indio que tenía PhD en, en Harvard y también tenía PhD por el lado europeo, una cabeza brillante cómo reconciliaba las cosas, un poco lo que estaban hablando acá, salir de las dicotomías, o como en Argentina decimos, las dietas. ¿no? Pero bueno, era muy crítico de las teorías del management, y esto nos da un, un, un, una base para poder eh, abarcar los otros temas. Y Después están las escuelas de negocio, usamos el método del caso, ahora el caso son las escuelas de negocio, este es el caso de Yale School of Management, ¿no? una de las top business schools, se escriben casos sobre las escuelas de negocio, de cómo están manejando estos temas éticos de sustentabilidad, etcétera. Bueno, y después, bueno, libros como estos de Profesores de Harvard, Rethinking, The MBA, o sea, les muestro todas estas cosas porque es desde el mismo corazón del sistema que se están planteando estos cambios. Y estos son grandes debates que andan dando vueltas por allí respecto a las escuelas de negocio y respecto al management. Algunos dicen, che, la medicina es una profesión, a uno le pueden hacer un juicio por mala práctica. Un manager que despide a 600 personas, 2.000 personas, genera problemas de estrés. No es una profesión nosotros, estamos en, una, en un lugar de ética, ¿no es cierto? Con lo cual, esos son los debates que se están haciendo estas grandes cabezas, ¿no? Henry Mintzberg bueno, ya está superando los 90, Nittin Noria, el, el Dean de Harvard, bueno, madre que ya falleció, pero grandes cabezas pensando en estos temas. Entonces tenemos un Mind the Gap también para Business Education, ¿no? un tema más que, más que relevante. Ahora, entonces, en síntesis, tenemos tres frentes de desafíos en términos de negocios, corporaciones, sociedad y escuelas de negocio. Ahora vamos a ver criterios que nos permitan iluminar estos desafíos para decir sí pasar a las transformaciones. Si vamos a, a, a los criterios, eh, lo importante acá es empezar por los paradigmas que están enraizados en las mentes de las personas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, Milton Friedman, que en su época, en su contexto, se podría haber justificado esto, pero llevó a una mala práctica. Por ejemplo, él decía... The social responsibility of business to increase his profits. Esto es un artículo muy famoso que salió en the New York Times Magazine. Pero después el tema es cuando se enraiza en la práctica, y acá tenemos a Amado, ¿no? Fíjense la frase que él pone. Estamos hablando del centro en la persona. Y él decía: We determined that the best thing for, for us to do was basically to take the human being out of the equation. O sea, ahí lo que está diciendo es saquemos a la persona fuera de la cuestión. O sea, lo importante de esto es que personas que dominan... Este hombre manejaba trillones de dólares en el mundo. Entonces, las personas son la clave. Si queremos hacer las servidoras, tenemos que empezar por lo que tienen en su mente y en su corazón. Por eso empiezo por esta transparencia, que tiene que ver por las ideas. Y tenemos que cambiar otras ideas, Michael Porter, el gurú de la estrategia, también, se me pone que en términos de proceso, el otro era en términos de finalidad, pero en términos de proceso, lo más importante es la competencia, bueno, tenemos un problema, no la cooperación, ¿eh? y el famoso modelo de las cinco fuerzas de Porter Entonces, si vamos al caso de la educación a los negocios, bueno es un artículo que escribimos con una colega y, y eh, dos colegas, eh, que, que tiene que ver con el tema, el modelo actual de acuerdos de negocios es un modelo espartano. ¿eh? Vamos a la parte de abajo, arriba está el modelo espartano, pero si lo queremos traducir en negocios, sería bueno, a ver, ¿cuál es la misión? Es maximizar prestigio, bueno, revenue model, como quieran llamarlo, el currículum, tengo un scientific model, la persona no está, los métodos son abstractos, financieros, cuantitativos, y el profile del, del, del faculty es más bien un especialista. ¿eh? No, no, todo lo contrario a la sabiduría, que integra. entonces este es el paradigma dominante sobre el cual tenemos que actuar para ver la transformación futura. Cuando hablamos de pro, the purpose, es el profit maximization. Cuando hablamos del proceso clave, es la competencia. Y cuando hablamos de la escuela de negocio, es un modelo espartano. Ahora, cuando vemos realidades emergentes, esta es la fuente la de esperanza, y esto es lo que te digo que voy aprendiendo continuamente, entrevistas con líderes mundiales como las personas que están acá, y ahora brevemente se las voy a pasar. Donde cuestiona justamente esto, por a través de la práctica, no de la filosofía. Obviamente que hay una filosofía de fondo. Bueno, lo conocen a, a Jeffrey Sachs, eh, hicimos una entrevista hace unos 10 días, donde justamente él estaba tomando al Papa Francisco, la economía de Francisco, como su modelo. Es importante saber que eh, Jeffrey es un, un judío, practicante, y sin embargo reconcilia, es como su mantra matriagoya. Reconcilia muy bien estas dos cosas, después, bueno, la semana que viene va a salir la entrevista publicada, por si la quieren dar. Chey eh, Cohen Gilbert es el fundador, cofundador de las B Corporations, que está haciendo un cambio muy importante, poniendo a las empresas con una triple misión: la económica, la social, y la ambiental, y acá hay distintos ejemplos de empresas. Bueno, Raymond Mall ya lo, lo mencioné con el tema collaboration, entrepreneurship, emprender colaborativamente, y acá tenemos a Church Walking, con el blueprint for better business, donde justamente pone los principios anclados en la sabiduría mileránea, y en, en, en, en, bueno, tomando la, la, la tradición judío-cristiana, y los mete en el corazón de los negocios. Y después, bueno, ya también, es interesante acá, estoy poniendo ¿no? gente de occidente, Cristian, no, estoy como gente también ¿no? que, que, que es de, de, de del oriente, con los cuales se trabaja muy bien. se trabaja muy bien. Con los criterios clave, más allá de la polarización, dignidad de la persona, su vocación de servicios, sociedades intermedias, más allá del mercado-estado, que son abstracciones, y el bien común como finalidad. Básicamente como para tener una síntesis. ¿no? Y si lo metemos acá, el cuadro completo, en base a los desafíos, tenemos que, tenemos que pasar de la economic prosperity, algo que mencionaba Christoph, a el integral development o bien común, como le queramos llamar ahora. Eh, profit maximization, pasar al value creation, a distribution. De la utility maximization de la persona al meaning, al, al tener un sentido en la vida, el desarrollo de las excelencias o las virtudes. Los procesos clave no es el competition, es la competition para emular, aprendo del otro, pero sobre todo copero, y pasar de un modelo espartano a un modelo ateniense. Si hacemos un zoom, el modelo ateniense, lo que hace es, en vez de maximizar, lo que hago es armonizar, ¿eh? integro. Eh, en vez de tomar el currículum scientific model, estoy metiendo ahí ética, metida en las áreas. No enseño ética como una materia aparte, la puedo enseñar aparte, pero la tengo que meter en finanzas, en marketing, porque si no, no me sirve nada. Es algo esquizofrénico. Por un lado enseño a maximizar y por otro lado enseño ética. No cierra por ahí. Después, bueno, tener algo más centrado en la experiencia, y los PhD que sean sabios, no que sean especialistas. Ese es básicamente. Bueno, brevemente, porque me gustaría preguntas y respuestas, transformaciones y futuras a futuro. Acá, sí, mirando a futuro, eh, voy a transmitir algunas experiencias, pero lo que es importantísimo acá es lo que se llama el Five Helix Model, actualmente donde la academia tiene un rol fundamental. ¿eh? Básicamente tenemos las NGOs, el, el gobierno, las empresas, la universidad o el academic system, y después tenemos la sociedad y el medio ambiente. Ese es el modelo de las cinco hélices que se habla actualmente. Ahora, si lo aplicamos el modelo al tema que nos está tocando nosotros, la ética en los negocios, primero hay que empezar por la persona. Entonces, la academia es una vocación, no es una profesión ni mucho menos una manera de ganar plata. El punto de partida es que es una vocación para tener impacto social. Ahora, lo que es importante acá, no ser ingenuos, porque hay superorganizational bodies, como las, los que acreditan, entonces en cierta manera los rankings, están armando eso, tratar de linkearlos a la persona de bien común, no a otro modelo, porque si no, no vamos a ir por ese camino. Obviamente, el propósito y los procesos de escuelas de negocio, y lo que es muy importante, el publishing system. Nosotros, académicos, nos rankean también, por lo que publicamos y el impacto que hay. Lo que nos tenemos que preguntar es, los journals, ¿qué promueven? ¿Especialistas o promueven Artículos que tienen que ver con el desarrollo sustentable y bien común. Gracias a Dios, ahora eso está migrando. Esta es una conferencia que tuvimos el año pasado, justamente con estos líderes, donde hicimos las preguntas de cuál es el propósito de los negocios y el propósito de las escuelas de negocio en un mundo pandémico. Después les pasó el video, lo, lo, es una hora y pico, con lo cual no daba para esta charla, pero sí les voy a mostrar las, las cosas que salieron de ahí, en términos de escuelas de negocio. Ellos decían... Centremos la educación en un cambio del mindset, después del desarrollo de talento. Segundo, tengamos la currícula y el research, metamos el tema de, eh, alineado al propósito, tenemos que hacer ese receteo, no tenemos que tener una currícula separada de ese receteo. ¿eh? Después, bueno, trabajar en los bodies, standard bodies, para poder cambiar esto sistémicamente, y que los materiales que se usan en la, en la clase... Eh, reflejen este, ca este cambio Yo no puedo estar enseñando Steve Jobs Y resulta que va en contra de lo que vendría a ser el propósito Otras conclusiones Las tres últimas eran bueno, Promovamos que los investigadores Agarren los grandes desafíos Y los estudien eh, eh, Aparte de no como maximizo O como una empresa le gane a otra Sino los grandes desafíos de la sociedad Teach leaders to have both competence and character Create virtues in the human sense Y después consider the input of the process Who we attract to business school. Esto es muy importante. ¿no? Cuando uno hace el proceso de selección, yo estoy guiando. Si yo estoy vendiendo éxito, voy a seleccionar mercenarios. Si estoy vendiendo personas para servir a la sociedad, voy a seleccionar otro tipo de perfil que tiene más que ver con las artes liberales y otros procesos. Bueno, hay distintas formas de, de encarnarlo. Acá le voy a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, está el Wheeler Institute en la London Business School. Improving life through business. Después, bueno, la cátedra esta que tenemos en el IAE, que básicamente lo que hacemos es alianzas con las grandes escuelas de negocio. Si se fijan los rankings de Financial Times, el IES y el, la London Business siempre están entre las 10 primeras. Tratamos de juntamente unir el mundo desarrollado y el subdesarrollado en temas críticos. ¿eh? En el caso del IES es esto de competitivos y ciudades integradas. Y en el caso de la London Business School, cómo se co-crea valor en ambientes turbulentos. y La clave es lo que les mostraba antes. Es decir, acá... Para cada desafío agarramos a los tres sectores. No nos encaramos desde el punto de vista de las corporaciones, cómo hacen para hacer un mundo mejor. No. Estos desafíos superan un sector. Hay que trabajar en forma conjunta. Y acá tienen algunos ejemplos, como por ejemplo la transformación del vino... Eh, en el caso de, de la vaca muerta, o sea, son todos temas críticos del medio ambiente, ¿cómo hacemos para encararlos desde el punto de vista de los tres sectores? Y este tema tecnológico, con las transparencias que les mostré al principio, creo que con eso van a estar motivados para poderlo verlo, ¿no? porque se compite mucho, hoy se habla de talento, ¿no? como si fueran recursos las personas y se pierde de vista su, su dignidad. Cierro entonces por las frases con las que empecé esta charla, la motivación muy alta y espero que la presentación sirva como para tener puntos concretos de, de transformación. Muchas gracias.